Estimados profesionales bienvenidos a la tutoría temática sobre la elasticidad de la oferta y la demanda mi nombre es Albania Camacho y vamos a revisar los principales conceptos que nos ayudarán a entender qué es la elasticidad de la oferta y la demanda primero tenemos que empezar por analizar qué es elasticidad dice se conoce como elasticidad al grado de sensibilidad de la cantidad demandada ante una variación en el precio de un bien existen bienes que son sumamente necesarios para la colectividad, sumamente necesarios para todos nosotros que así suba, el precio de un, de, así suba el precio de los mismos a un determinado nivel nosotros no vamos a dejar de consumir esos bienes cuando esta situación se da decimos que este bien es un bien inelástico por más que aumente el precio del mismo nosotros vamos a consumir seguir consumiendo las mismas cantidades de ese bien dice un bien será inelástico cuando la variación en el precio no modifica la demanda de este por ejemplo el pan la luz el agua son bienes que no tienen sustitutos nosotros no podemos dejar por ejemplo de pagar la luz eléctrica o de pagar el agua potable no tienen otros bienes sustitutos estos bienes entonces por más que suba el precio de los mismos nosotros tenemos que ver la forma de cómo los vamos a adquirir el servicio que pagamos por ellos entonces cuando esta situación se produce decimos que la elasticidad es sin elástica al contrario de lo que un bien se consideramos como elástico dice cuando la variación en el precio genera una variación en la demanda por ejemplo los celulares de última tecnología Será un bien elástico por ejemplo cuando si él sube suben el precio de estos bienes nosotros así que se, se produce una gran disminución en la compra de los mismos estos celulares no son bienes de primera necesidad ni que nosotros los necesitemos al diario tal vez necesitamos un celular que nos sirva para comunicarnos para llamar por teléfono únicamente o recibir mensajes pero no por ejemplo que se cuente con todos los mecanismos tecnológicos de, que han salido últimamente entonces cuando se produce este tipo de de demanda decir, decimos que es una de un bien es elástico la demanda decimos es muy sensible a las variaciones en los precios cuando el precio de un bien la, sube la cantidad, el precio de un bien estamos representando en el gráfico por P1 y la cantidad demandada con Q1 por ejemplo una pequeña disminución en el precio de este bien va a generar en cambio un gran aumento en lo que es la cantidad demandada es decir la disminución que ha existido de P1 a P2 comparada con la relación existente entre el aumento de Q1 a Q2 ustedes la ven que es como ser en un 100% en estos casos decimos que la demanda es elástica al bajar los precios han aumentado las cantidades en mayor canti proporción la demanda representada resulta ser muy poco sensible a las variaciones en los precios cuando en el gráfico siguiente por ejemplo dice cuando el precio p1 y la cantidad es q1 existe una gran disminución en el precio si observamos de p1 a p2 existe una gran disminución en el precio lo que produce al contrario una pequeña un pequeño aumento de las cantidades demandadas de lo que es de q1 a q2 el precio se ha reducido a la mitad ha bajado un 50% y ha provocado únicamente un aumento del 25% en la cantidad demandada en estos casos decimos que la demanda es inelástica la demanda como ustedes la pueden observar casi es vertical al contrario que la demanda elástica que es horizontal esta es la principal diferencia entre la demanda elástica y la demanda inelástica vamos a seguir viendo otro ejemplo dice la elasticidad representada en un gráfico no depende solo de su pendiente sino de la proximidad también a los ejes que esta tenga los mismos gráficos que estamos viendo pueden también representará lo que es la elasticidad unitaria si se aproximan o no a uno de los ejes por ejemplo en los gráficos dos primeros podemos ver el ejemplo que estábamos indicando anteriormente ante una pequeña variación en el precio las cantidades aumentan en mayor proporción y ante un mayor aumento en el mayor disminución en el precio las cantidades apenas aumentan pero si estos dos, dos gráficos nosotros los vemos con relación al inferior vemos que pueden ser elasticidad unitaria cuando se aproximan estas curvas hacia que son los ejes como los vemos en los gráficos cuando la elasticidad de la demanda es igual de las cantidades con los precios decimos que es elasticidad unitaria si esto pasa con la demanda vamos a ver qué es lo que pasa con la oferta decimos que es la elasticidad de la oferta es el grado de sensibilidad de la cantidad ofrecida ante una variación en el precio del bien por ejemplo una pequeña disminución del precio el, como lo vemos en el gráfico desde p1 hasta p2 ha provocado que una disminución en la oferta hasta q2 si de P1 a P2 apenas se disminuyó en un 50%, de Q1 a Q2 está haciéndolo en un 50%. Como podemos ver, el precio ha bajado en un 30% y ha provocado una disminución de la cantidad ofrecida superior al 50%. En estos casos decimos que la oferta es elástica. la oferta resulta ser muy sensible a las variaciones en los precios cuando el precio en el gráfico es P1 la cantidad es Q1 una pequeña disminución del precio hasta P2 provocará una gran disminución en la oferta hasta Q2 en cambio en el gráfico que podemos ver a continuación resulta por ejemplo cuando el precio de P1 la cantidad es Q1 una gran disminución existente en los precios hasta P2 provoca apenas una pequeña disminución en la oferta hasta Q2 el precio se ha reducido a la mitad y solo ha provocado una pequeña disminución de la cantidad ofrecida inferior al 15% en estos casos se dice que la demanda de la oferta es rígida o inelástica como ustedes pueden ver las variaciones que se pueden producir en los precios producen los cambios la, las variaciones porcentuales que se pueden dar en los precios se cuenta representada por un cambio porcentual ya sea en mayor o menor cantidad en lo que son las cantidades tanto ofrecidas como demandadas esto es lo que podemos eh, tratar en este punto sobre lo que es la elasticidad de la oferta y la elasticidad de la demanda